Bueno Horacio, bienvenido, buen día, un placer enorme tenerte por acá con nosotros porque la verdad que lo que nos vas a contar a continuación es súper novedoso. Les comentamos, Horacio es experto en recursos humanos y además CEO de Nahuayam. Eh, justamente han inventado un videojuego para que el personal de, de las empresas sí. pueda ser seleccionado de, de, de esa forma. ¿Cómo funciona esto Horacio? Bueno, antes que nada, muchas gracias. Buenos días, Mendoza. La verdad que un placer. Esto, soy del interior, así que cada vez que me invita a la conata del interior lo disfruto y mucho. Así que, Vamos nomás. Nada, <risas> primero gracias por, por, por, por interiorizarse en, en esto que es un emprendimiento de argentinos para el mundo. Eh, básicamente, Now I Am es un spanglish que significa Now I Am, es aquí mm. y ahora en inglés, uh -huh. un poco como viven nuestros millennials y centennials. Y un poco nace con la idea de patear el tablero tradicional que veníamos acostumbrados dentro del mundo de talento de recursos humanos, ¿no? Que lo normal es el proceso de la entrevista, el currículum vitae, cual. Eh, el, ver las, el ver las manchas, eh, el dibujar un, un, no sé, un paraguas, sí. y la verdad que son todos procesos que naturalmente... Eh, nosotros mismos que venimos trabajando hace muchos años en, en el mundo del empleo y en mi caso que empecé los 18 años trabajando para pagarme la universidad no evolucionó tanto con el mundo de la tecnología ahí fue donde nos hicimos la pregunta junto con Javier Kerawiki, que es el otro cofundador de, de Nahuea dijimos ¿por qué no pateamos el tablero y convertimos todos, todo esto en un proceso de videojuego? ¿no? donde una persona se pueda embarcar en una aventura que aparte tiene que ver con algo, una, eh, algo muy apocalíptico que no, no está muy alejado a la mundo de la realidad que es calentamiento global Estás arriba en una embarcación, de repente empiezan a subir los niveles del mar y los océanos y tanto el usuario y la usuaria se embarcan a esta aventura que dura 15 minutos y a medida que va tomando decisiones, administrando recursos, salvando vidas, los algoritmos de inteligencia artificial van detectando la tendencia natural de las conductas que tiene cada una de estas personas para luego el sistema predecir la compatibilidad que va a tener esa persona con un rol o un puesto en una organización. Entonces, ¡Wow, en el lugar buenísimo. De, de utilizar de usar cualquier otro tipo de influencia, los algoritmos que no se equivocan tratan de decir quién es y qué hace mejor match, como si fuera el Tinder, laboral. Ay, <risa> el Tinder pero, laboral. O sea, por un lado juega la empresa, suponete que quiere contratar, y dice, yo estoy buscando estos perfiles. Uh -huh. Y por otro lado juegan las personas que están buscando un laburo, claro, precisamente populantes. para ver en qué, qué coincidencias ¿no? hay, hay con esos perfiles que se están buscando. Así es, Clary. La, la, la, la empresa bueno. carga en un sistema, nosotros decimos dashboard, tablero de control, y carga el perfil de la persona que está buscando, eh, y una vez que una persona se postula, quiere participar del proceso, si el primer objetivo, como tenemos hoy, que tenemos más de 360 clientes en 17 países distintos, no sé, el bueno. en Estados Unidos, Coca-Cola en Singapur, Mirá. lo utilizan para decir, bueno, ¿quiénes son los 10 que mejor hacen match? Y esos son los 10 que van a tener una alta probabilidad de quedar contratados dentro del mundo del trabajo, pues son los que mejor hacen bueno. match. Y quizás hay 10, 20 más, que jamás tendrán que venir a una entrevista de trabajo. Entonces ahorras tiempo, ahorras proceso. la persona Seguro. que no, no vino a la entrevista se puede ir buscando trabajo orientado mucho más a su perfil. Además, es una forma imparcial a través de esta inteligencia artificial de obtener un perfil real de la persona. Exactamente. Acá lo que decimos es eliminar cualquier tipo de sesgo. No Si claro. yo el día anterior me separé, me separé de mi señora y voy a un proceso de entrevista y seguramente mi cabeza no esté tan concentrada sí, y esté un sí. poco mareada. Bueno, acá el algoritmo... No se separa de nadie, piensa de manera inteligente. Y lo que te dice es: de acuerdo a las conductas que observan a esta persona, hace un match del 80% para conducir este programa. Horacio es un match del 50%. Lo que te dice es: ¿Horacio no lo va a poder hacer? Sí, Horacio lo va a poder hacer. Pero te dice que le va a costar el doble del esfuerzo natural para estar en la expectativa que están buscando para este rol que te he puesto en, en el canal. Ajá. ¿Y qué tipo de habilidades se ponen a prueba, por ejemplo, en este juego? Acá todo lo que se evalúa son conductas, y las conductas uh -huh. son las que definen las habilidades y las competencias, del trabajo en equipo, la influencia Bien. y persuasión, la comunicación, el nivel de liderazgo, la empatía, o sea, todo lo que actualmente hoy las, las compañías o organizaciones están buscando, lo que hace primero es este match, y segundo, después aquellas empresas que dicen, bueno, pues, ¿sabes qué? Para este puesto yo necesito que tengan un alto nivel de desarrollo de liderazgo, de influencia, y persuasión y comunicación, porque van a estar liderando equipos de trabajo. Se te dan aparte estas tres competencias, sí. y de vuelta... Le va a sesgar la búsqueda a ver quiénes tienen de las personas que están haciendo mejor match, quién alce mejor calce todavía con estas competencias, haciendo un zoom más específico en es esas competencias. Sí. Por lo cual, disminuir el proceso, administrar mejor los tiempos. Sí. E imagínense que el primer contacto con una persona le diga, ¿qué hiciste? Jugar. Y es mirar la historia un poco distinta, ¿no? Total, sin duda. Horacio, ¿y cuál es la devolución que te han dado las empresas? ¿Qué es el porcentaje, por ejemplo, ¿no? por ejemplo, de coincidencia entre el perfil que se presentó a través del juego y la realidad a la hora de contratarlo? Mira, nosotros hoy tenemos un match del 91% de efectividad uh -huh. de la herramienta, nosotros le decimos a todo el mundo, Lucas, que nosotros no inventamos la pólvora, lo que hicimos fue agarrar la pólvora, ponerle ciencia de datos, gamificarle y hacer un proceso que era aburrido y tedioso, hacerlo un poco más divertido, uh -huh. claro. y aparte cuando alguien cuando alguien juega, que es importantísimo este detalle, es, uno se demuestra de manera mucho más genuina, mucho más real, imagínense ustedes jugar, yo cuando me imagino jugar, me imagino con mi amigo jugando a la Playstation, con mi hija jugando en el parque, digo... ...genuinamente te transportas desde la cabeza... ...a otro mundo uh -huh. distinto... ...entonces no es como sentarte en una evaluación... ...ver manchas y vos no sabés qué responder acá te liberas el juego y te permite obtener información mucho más certera y mucho más genuina. Tal cual. Y sin esa presión de lo que implica una entrevista de trabajo, ¿no? Donde uno por ahí quiere hacer buena letra y... No, esto es simplemente mostrarte auténtico, genuino, que seguramente, así como sos, con tus habilidades, con tus este, elecciones dentro de este juego, hay una empresa que, que te está buscando, que está buscando un perfil como el tuyo. Totalmente, totalmente. Un poco la herramienta lo que viene a cumplir es tratar de de eliminar un montón de tiempo que a veces para nosotros no es de, de, de, de lo mejor yo uh -huh. creo que se le tiene que dedicar mucho tiempo a todo el proceso final de la entrevista no de entrevistar, de conocerlo, de esos claro. candidatos que vos ya lo vas a incorporar dentro de tu cultura de la empresa entonces eliminas un montón de desgaste de tiempo innecesario que muchas veces los que se encargan de hacer todo el proceso que es muy conocido se llama reclutamiento y selección que tienen que buscar los currículos llamar a esto es totalmente desgastante entonces cuando llegan uh -huh. a la entrevista ya llegan cansados bueno acá lo claro. que está haciendo si la herramienta es Sacar cualquier tipo de sesgo, ponerte a, a la misma condición a todos. Porque una vez que práctico. la persona termina de jugar, ahí recién te enteras, si es hombre, si es mujer, dónde vive y qué edad tiene. Entonces, ¿Ah? es mucho más inclusiva. Está buenísimo. Y, perdón, sí. pero esto, por ejemplo, ¿cómo es? Tienen que ir hasta el lugar, por ejemplo, en el trabajo. Ahí se les da la posibilidad de jugar, juegan desde su casa. Eso. ¿Cuánto dura este proceso? ¿Cómo es esa parte? Esto, una persona que se postula para cualquier proceso, hoy hay empresas que lo utilizan para lo que es la búsqueda de talento externo y muchos la utilizan también para lo que nosotros le hicimos hacer un mapeo, mapeo que es? Digo, mira, tengo 45 personas trabajando en mi, en mi organización, los hago jugar a todo en Aguayán y con esa devolución de los perfiles yo puedo entender cómo hacen match con los jefes, mm. si lo que, por ejemplo, nos pasó con un banco que el mejor perfil comercial lo tenía el cajero del banco ¿Mira? y le decimos, mira, el mejor perfil que te sale es él, nada imposible, carrito hace 15 años está en la caja, <risa> no, no puede ser. Bueno, logramos convencer al gerente del banco y a Carlitos a animarse, porque él le decía, no, mira yo nunca vendí ni un chupetín, imposible. Lo convencimos a pasar por este proceso y si salía mal, obviamente Carlitos volverlo a su lugar para que nadie terminara afectado. Y después de seis meses, obviamente, de acompañamiento y demás, Carlitos se convirtió en un, no solo el mejor vendedor del banco, sino de todo el país. Qué bien. Entonces, a veces, claro. tenemos talentos ocultos, que muchas veces por la comodidad, por el hecho del desafío, uno se queda tranquilo y terminás descubriendo... Estos talentos que están ocultos Y poder explotarlo una de una manera mucho más fuerte Y mucho más genuina para cada uno Está buenísimo, me gustaría, Horacio, que nos cuentes entonces Si una empresa, por ejemplo Está viendo en este momento y Está interesado en decir, bueno, yo quiero utilizar Nahuayam para convocar gente ¿Cómo tiene que hacer? Y por otro lado Si sos un trabajador, una persona que está buscando Insertarse en el mercado ¿Cómo puedes hacer para, para utilizar este juego y, y quedar como posible candidato Para empresas que estén buscando eh, Una persona con tu perfil? Mira, y muy buena pregunta. Hoy las empresas eh, se dieron cuenta que se tuvieron que empezar a subir a la tecnología y, y, y, y, y al mundo, ¿no? De la, de, de, esta, de este vanguardismo de la tecnología, ¿no? Hoy estamos hablando de que los empleados quieren cobrar en criptomonedas fuera del país. Estamos hablando de que hoy las personas antiguamente en Mendoza trabajaban en Mendoza. Hoy de Mendoza puedes trabajar para el mundo con esta Sin apertura dudas. del trabajo híbrido y del teletrabajo, ¿no? Antes era como mucho más impensado. Siempre decíamos, Dios está en todos lados, pero te Rosario, en Córdoba, en uh -huh. Mendoza, ya en las ciudades grandes, ¿no? Y uno se tenía que mover. Hoy te permite, de la tecnología, poder democratizar el acceso al trabajo de, de una manera mucho más simple para todos. Entonces, lo que tratamos hoy es, las empresas se dieron cuenta que esto era una tecnología vanguardista que puedo tener primero. El engagement es distinto cuando digo, invité a alguien a jugar, en primer proceso de búsqueda de trabajo. El segundo, para la persona que se postula, diga, mira qué entretenido, lo primero que me hicieron fue jugar. El otro día nos pasó, porque esto es un producto que se vende para las empresas, en lugar de utilizar psicotécnicos o cualquier tipo de otros test, usan un videojuego. Uh -huh. eh, pero también nos pasó que mucha gente decía, mira la verdad que yo me, me, vi la herramienta, me encantó, y está solo disponible para empresas. ¿Lo puedo comprar yo como individuo para...? Porque esto es como una radiografía, digo, uno cuando eh, naturalmente se tiene que hacer un chequeo, ¿no? Una vez... Por año, ¿no? En el médico, cuando sale a la ruta de viaje, hace un chequeo del de aire de las gomas, del aceite, de la nafta. Eh, del... ¿Cuándo se hace un chequeo personal? ¿Cuándo te haces tu chequeo profesional? Nunca lo hicimos un chequeo profesional, salvo que pases por un proceso de entrevista. Bueno, hoy esto te permite que cualquier persona pueda jugar una buena y tener una devolución, que es la radiografía profesional, para saber incluso cómo buscar trabajo. Nos pasó la otra vez que un papá entró y en lugar de comprarlo como una empresa, lo compró como individuo para regalárselo a su hijo de 18 años. ¿Mira? Y me decían no sabés cómo me sirvió a mí como herramienta para conocer mucho más las habilidades de mi hijo, cómo potenciarlo, cómo guiarlo también en su carrera que quiere estudiar, e incluso en la búsqueda de trabajo. Así que nos dimos cuenta también que es una herramienta que ayuda mucho a las personas que están en búsqueda de trabajo, y como también para el autoconocimiento cada día es mucho más importante. Si bueno no te autoconoces, ¿cómo sabes qué quieres para tu vida o dónde orientarte? Bueno, eso también es un área que nos dimos cuenta que está empujando muy fuerte.